el registro de integración presupuestaria bueno pues tiene que establecerse respecto a que yo debo de registrar adecuadamente el control del presupuesto e integrar la explicación aquí mi estimado Omar hago énfasis en la pregunta que tú me hiciste en qué utilizaste los recursos les voy a contar nada más algo de algún lugar de la república donde estábamos precisamente eh, iba a decirlo ya los iba a balconear porque eso es muy clavado pero lo mismo le pasó al, al mismo estado, en el mismo lugar, en las mismas fechas, mi estimado Omar y demás. Se ejerce un presupuesto porque está haciendo una obra pública. Repavimentado a lo mejor de una avenida. Y por la mañana nos informan que se robaron un trascabo. La ciudad no tan grande todo mundo se entera de todo lo que hay. Mis estimadas damas y caballeros, cuando se preguntó quién escuchó circular un trascabo en la madrugada de esa noche, nadie lo escuchó. Pero un trascabo de, no me acuerdo si era seis, ocho toneladas, desapareció en la noche. Entonces, no solo hubo que pagar la situación de de, de, de, del mantenimiento y la pérdida del tiempo en que no lo mantuvieron, ¿no? Hubo que pagar el trascabo. Entonces, Omar se, y todos los demás, ¿eh? Con Omar por la pregunta, pero ¿será válido que dijéramos, puta? Se lo robaron, pero nadie sabe dónde quedó. Vinieron los Reyes Magos ¿no? o, sea, o, o, o, o, los, o los alienígenas se lo, se lo llevaron. ¿Será razonable? ¿Crees que, ¿Crees que el seguro diría, entendemos claramente que eso sucede y automáticamente te voy a pagar el daño sin preguntas? No hay tal. ¿Quién era responsable del ejercicio de eso? Pues ese también es responsable porque el presupuesto se ejerció indebidamente. Excepto que a lo mejor digas, no, es que se levantó el acta ante el MP y demás. Pues sí, pero todo ello conlleva a que si no desvirtuas los hechos, estás de acuerdo, Mari, y demás abogados, y abogados, ante el MP, tú eres el responsable. ¿Ok? Consolidación de la información financiera, Bueno, señoritas y caballeros, México, nuestra hermosa República Mexicana, es un país el cual, ante el mundo, es una empresa llamada México. Y a su vez tiene sucursales llamadas Zacatecas, León, Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo y todos los demás. Todas esas son sus sucursales, estamos de acuerdo, y todas elaboran estados financieros. Pero para poder representar los resultados y la, y la posición o la situación financiera del país, debemos de sumar, debemos de consolidar, consolidar toda la información. Eso es lo que es consolidación de la información financiera. Entonces, mis estimadas damas y caballeros, estarán también comprendiendo en este momento que para que nosotros podamos cumplir esto, para eso es que tenemos que presentar una misma información financiera de manera estructurada para que, entre comillas, los contadores generales del país puedan integrar la información de manera homogénea, de manera congruente, porque como era en la época antigua, si decías, es que los del sur hacen los estados financieros de una forma, y depende de si son fechas este, religiosas o no, lo hacen de otra. Y luego con los del centro, que son tan antipáticos, y con los del norte, que son tan pesados, y demás, este, cada quien, así como hablamos cada quien de las demás regiones, así hacían los estados financieros. Entonces, ¿cuándo se podría integrar una información congruente? No podría ser posible. ¿Estamos bien ahí? Porque el presupuesto que nos solicita el gobierno ante el, ante el, el presupuesto de ingresos para poder llevar a ejecutar el, el decreto de ingresos, es federal. Y cada entidad, integrando a todas las que nos han compartido, dijo, yo necesito 100, yo necesito 200, yo necesito 3 millones, etcétera, etcétera. Entonces, el presupuesto federal implica que vamos a desparramar, si así lo, me permiten decirlo de manera muy coloquial, vamos a disparar pues, todo el dinero entre quienes lo solicitó pero ahora el ejercicio presupuestario tiene que comprobarse para dar fe de que se llevó a cabo el uso adecuado de los dineros públicos hasta ahí estamos comprendidos esto de la consolidación de la información financiera una pregunta adelante esta parte de la consolidación de información financiera también tiene que ver, no sé sobre la cuestión de los famosos saldos eh, que vienen arrastrando de ejercicios anteriores. Claro que sí. Eh, se forma parte de, porque fíjate, en la consolidación, al momento de dar los resultados como tú estableces, y de hecho en el ente gubernamental, si no me equivoco, dicen, no que el saldo está así, pero cada año hay que depurarlo, ¿estás de acuerdo? La problemática o en, el, en, o en la situación correcta, mi estimado Omar, de por qué no se ejerció un saldo o quedó o quedó con déficit, dicho de otra manera, quedó endeudado un estado. Si esto si, si, si así amanecemos por decirlo así, Omar y el nuevo y el nuevo gobernador o el nuevo representante del estado ya trae una deuda, el presupuesto difícilmente va a cubrir esa deuda entonces habría que justificar el razonamiento de la responsabilidad de los que administraron mal ese recurso caso contrario decíamos ayer creo no cómo sería razonado mi estimado mar que hubieran presupuestos sobrados excepto casos de cuestión ambiental catastróficos o demás que no se pudiera poder llevar a cabo un registro pero les voy a les voy a platicar tres escenas ok no les voy a decir el nombre para que no vaya a haber sentimientos encontrados. Pero se les olvidó en un proyecto que tenían que comprar maquinaria y que tenían que comprar uniformes para la gente que iba a trabajar ahí. No se les ocurrió que al crear una fábrica tuviera que, que estar dentro maquinaria para llevar a cabo la tarea y que la gente que iba a trabajar tuviera que llevar un uniforme. Eso no se les ocurrió. El que sí les puedo platicar, al fin ya caducó todo lo que sea en ese sentido aparentemente, los que conozcan la Ciudad de México hay un segundo piso. En periférico, ¿no? Cuando inauguraron esto como un platillo, fue en épocas, no, de lluvias. La primera vez que llovió eran unas albercas y dijeron, ¡Chin! Se nos olvidaron poner las coladeras. Entonces, a parar todo otra vez y hacer agujeritos para poner las coladeras. Y así les puedo platicar de varias escenas que están sucediendo desde hace varios años y en estos últimos este, por acá los que estamos cercanos a ciertas zonas donde están modificando todo, cada ocasión ves obras para reparar lo que no hicieron porque se les olvidó. Entonces, o de plano contrataron gente muy inepta o dijeron, deja los hoyos tapados para que se duplique el presupuesto y ahí vamos, ¿no? Entonces, ese era el análisis de los saldos, mi estimado Omar, en la información correspondiente. La discusión que hay muchas veces, estamos de acuerdo, no es para dar puntualidad a esto. La gente del norte, alguna gente del norte se queja porque ellos aportan más contribuciones, pero tienen menos gasto y demás. ¿no? Habría que analizar, mi estimado Omar, si te parece razonable y a todos. A ver, si yo tengo un saldo negativo, quiere decir que de todos los que tienen saldo positivo hay que quitarles dinero para parchar esa tarea en la consolidación. Habría que hacer un análisis en esa consolidación. ¿Quiénes tienen tan saldos tanto positivos como negativos, mi estimado Omar? Entonces, sí, serviría de ello. Saldo inicial, saldo final, A. Ah, porque agrego, en esa consolidación se tienen que hacer comparativos, mi querido amigo. Tienen que ser comparativos para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Con mucho gusto. Y de ahí les podría contar mil escenas, pero nos llevaría como mucha borrachera. De vengación contable, lo que ya sucedió. Lo que ya tenemos derecho u obligación. Nosotros, están de acuerdo, señoritas y caballeros, ya tenemos derecho, eh, digo apenas, vamos a pensar que es 10 de septiembre. Los que somos empleados el 10 de septiembre, quien nos haya contratado, sea el ente gubernamental o un ente privado, ya nos debe 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, si yo llevara un estado financiero independiente, un estado de resultados, yo ya tendría ventas o ingresos por mis servicios por 10 días. En la contraparte, tendría cuentas por cobrar. ¿Estamos bien ahí? Eso es de vengado. ¿Ok? Eso es de vengado. El periodo contable, bueno, pues es esta vida que tiene de un año de calendario. Ese periodo contable, donde a todos ustedes, sobre todo los que hacen auditorías y demás, dice aquí, debe registrar las operaciones y permitir la rendición de cuentas. es el objetivo. Dentro del año de calendario, que es basado en el presupuesto, ¿no? y nos dice, por si acaso no lo entendiste, que es el año de calendario, primero de enero hasta el 31 de diciembre. En lo que respecta a la operación que decían, a los datos que decíamos este, a todos ustedes, en particular de las últimas dos preguntas que me hizo Omar, los resultados del ejercicio y la situación financiera. Nada más respondiendo a esto, si es eh, razonable mi aportación. Los resultados que hicimos, ingresos, egresos, y esto, ¿cómo me deja en una realidad con los saldos a una fecha específica? ¿Qué son los saldos, este... La ley, eh, ¿me hablas, este, Naum, de la ley de recursos de procedencia ilícita o bien establecida como la ley antilavado? Sí, esa, esa es la verdad. Ok, ahorita te explico. Ok, gracias. Déjame recuperar la idea. Ya, eh, mi estimado Mar y todos los demás abogados, Carmen, creo y demás, no entienden, perdón que lo diga así, no es su especialidad. Así como nosotros no entendemos qué es hermenéutica para que no se sientan incómodos, los contadores no entendemos qué es hermenéutica. Perdón. En general, los contadores no, no entendemos qué es hermenéutica. Si alguien de aquí me dice, yo sí, ignorante, yo sí sé, eh, felicidades. Pero eso lo dominan los, este, los abogados. Pero nosotros, ¿qué dominamos contadores? ¿Cómo podemos decirles a los abogados, a las abogadas? de manera muy coloquial, si lo quieren ver con el celular, ¿cómo les podemos decir o definir qué es un estado de resultados y qué es un estado de situación financiera? ¿Cómo lo podemos definir? Otra vez no me van a contestar, contadores, contadores, no me dejen así, van a pensar los abogados que, que, que, que ¿qué somos. Una vez más, decía mi viejo, ¿somos o no somos? ¿Cómo lo definimos, señoritas caballeros? De manera muy, muy coloquial. Pues el estado de resultados nos refleja el total de ingresos y egresos que tuvimos y ahí nos dice si le ganamos o le perdimos. ¿Eres casada, Anita? <risa> sí. ¿Le pides resultados a tu marido? <risa> Sí, hay que pedirlos. Ok, y estoy de acuerdo, que lo pidas es una cosa, ¿te da resultados o ya lo vas a cambiar? Esa es otra. <risa> ok, para que quede transparente, para sobre todo para los que no son contadores o especialistas en la contaduría, el estado de resultados es un video de tu, de tu celular. es los resultados que se generaron durante el transcurso de un periodo. ¿Estamos bien? Son los resultados que se han dado por las diferentes operaciones, como bien estableciste, Anita, ingresos, egresos, lo que sea, pero es durante un periodo, por eso lo llamamos acumulado los contadores. ¿Se acuerdan que decimos del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de enero al 30 de junio? Así es como firmamos los estados financieros. ¿Vamos bien ahí? Es un video. Es un movimiento. Refleja movimientos. El estado de situación financiera es una selfie. Es el saldo, mi estimado Omar, a una fecha determinada. Por eso se llama situación financiera. ¿Cómo quedó después de todo el ejercicio que se llevó a cabo? con saldo a favor o con saldo en contra eso es mi realidad en este momento por eso mi estimado Omar y demás se llama saldo de la cuenta bancaria, el saldo para que me quede claro a todos el saldo de tu tarjeta de crédito, ¿qué significa? una mentada de madre, ¿no? digo, si debemos o nos gusta ver que le debemos tanto a al, al, al la tarjeta de crédito, caballeros señoritas nos gusta ver eso o no No, es un no, sal, no para es, nada. Es un saldo, Omar. Eso perdón, es un saldo. perdón, este, que, que insista. Eh, hablamos de, de que este, tanto lo que es el resultado como la cuestión de la situación financiera, eh, es los ingresos y los egresos, ¿no? En Pero, nada más, perdón, perdón, Omar, eso nada más lo vas a ver en el estado de resultados. ok. Pero aquí, por ejemplo, si hablamos de ingresos o hablamos de la situación que se encuentra, pero si estoy incluyendo eh, decíamos saldos de ejercicios anteriores, ejemplo, 2017, 18, 19 que no han sido cancelados o depurados o recuperados hasta el día de hoy, también lo incluyo en este ejercicio fiscal que estoy revisando. Por supuesto, porque es un saldo lo dijiste debidamente. Así hablamos los contadores, lo vienes arrastrando. Déjame corresponder eh, de manera más ágil para, para tratar de explicarlo mi estimado Omar tú tienes una, una, una, este, una tarjeta de crédito X que traías con un saldo al 2010 al 2020 te parece porque no hubo operación y demás pero ese saldo lo reestructuraste con el banco y entonces vienes a arrastrar una deuda que te permitieron pagar en periodos posteriores eso más los saldos que originaste de deuda de 2021, si de ahí dejaste otro saldito que también te dieron chance de pagar posteriormente, entonces ya traes el, arrastrando el saldo de 2020, de 2021, más los movimientos que tengas en 2022. ¿Y qué ocurre en el caso de que esos saldos eh, o esas erogaciones en su momento fueron ocasionados por otras personas y no por mí que estoy en en ese momento eh, eh, a cargo de esa administración. Ok, ahí recordemos, y ayer lo decían ustedes amablemente, me hicieron recordar el nombre, cuando yo, si hay otra persona, cuando esta persona se fue, tuvo que hacer la entrega, se llama creo que la carta entrega-recepción. Sí, proceso de entrega-recepción. Perfecto, entonces estás de acuerdo que esa carta de entrega-recepción determina que yo te estoy diciendo que te dejé las cosas saludablemente y que tú lo aceptas. Si tú aceptaste que había un déficit, por decirlo así, una deuda y no fuiste eh, cuidadoso en decir esta deuda no es mía, esta deuda la generó el anterior y en caso necesario que se le reclamen a él o la cancelan a ver qué hacen. Porque luego ya empezamos con juegos sucios, pero luego estás de acuerdo y dicen, ah, bueno, pues hay que poner un presupuesto para cubrir esa deuda. O dejarla por ahí en gastos no recuperados. La respuesta, Omar. Si tuvieras una empresa donde tienes un gerente de crédito y cobranzas y te dice que aunque su responsabilidad era cobrar, no cobró. ¿Qué harías? una pues responsabilidad. Es correcto. Entonces, eso dentro de las leyes. Y no sé si estás inserto o de los que están presentes en la ley de, de, de responsabilidad del servidor público y con lo que respecta a la auditoría del sector público. Allí estipulan esas responsabilidades, mi querido amigo. Eh, Omar, a mí me asignan recursos, ¿estás de acuerdo? Y yo soy responsable de esa administración correcta. Si entrego cuentas negativas y yo le dejo esa cuenta al tercero, hay dos responsables, uno el que haya aceptado la cuenta y el otro el que no la pagó. Y en el caso que no hubo entrega-recepción, entonces estás de acuerdo que no se cumplió con el proceso eh? y el que está, así lo voy a asumir, lo desconozco como tal, pero si yo no tuve esa carta de entrega-recepción, entonces no soy el titular de nada. Y en este caso, que las eh, cuentas o los saldos se vienen arrastrando, eh, ¿se tendría que este, hacer una bueno opción, observar o generar algo? Claro. No, definitivamente no. Claro, claro. Digo, al final de cuentas, si yo hoy. Ay, bueno, ya me estoy metiendo en otras broncas, pero. ¿Estás de acuerdo? Lo vamos a asimilar con responsabilidad solidaria. ¿Quién es responsable solidario a que yo le llamo el chismoso? ¿Te acuerdas que dice responsable solidario para efectos fiscales? Aquel que asume la responsabilidad, aunque no la tenga. ¿Vamos bien ahí, Omar, y todos? Sí, sí, sí, sí. Entonces, el que firmó la, la, la, la responsabilidad de llevar a cabo un ente público y no eliminó la cuenta, él es el responsable vigente el día de hoy. ¿Eso es el fundamento en donde lo encuentro? Perdón. Bueno, la responsabilidad solidaria está en el Código Fiscal, artículo 26. Ahí está la responsabilidad solidaria. Pero para la ley de contabilidad gubernamental, lo que tú me estableciste, y voy a decirlo de manera muy... Eh, muy ranchera este, ¿qué pasa si una persona, voy a pensar que una dama asume la dirección de una, la dirección de una escuela a cualquier nivel, jardín de niños eh, secundaria, lo que sea pero asume como servidora pública la responsabilidad de que hoy ella es la directora ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero, pero no hubo carta de entrega, recepción, mi estimado Omar, y de repente se da cuenta que faltan tres máquinas de escribir, que hay seis sillas rotas, que el mobiliario está mal, que una pared está mal. ¿Quién es responsable de ello a partir de que tomó precisamente la batuta? Pues sí, ¿El director ¿no? actual? Y dice, no, pero así me lo dejaron. La administración anterior me lo dejó así. ¿Para qué le firmas? ¿Para qué aceptas? compruébalo ¿Qué? no, no, pero está comprobado ok, está comprobado porque está jodido digo no, eso también lo sé perdón, que compruebe que se lo dejaron así si no voy a carta te entregar recepción y lo dejaron así estoy de acuerdo, Almita, estoy de acuerdo pero cómo puedo decirme lo dejaron así y no soy responsable oye, se perdieron tres máquinas ¿por qué dejaste que el que se fue no pagara las máquinas? Exacto. Ah, porque ¿qué crees, Almita? Eso me lo contaste tú allá en tu rancho. El che contador tiene registrado que existen las tres máquinas en la contabilidad gubernamental. En, el, en, en los estados financieros, Omar, están registradas tres máquinas de escribir que físicamente no hay. Es que... Entonces, dijo el gringo, ¿cuál es it? ¿Vamos entendiendo? Mm. Maestro, dígame. Sí, Pero también en, dentro de la entrega-recepción, pues si hablamos de dependencias grandes, no puedes a veces darte cuenta ¿no? de algunos inmuebles o muebles que. que tienes que darte ¿no? cuenta, hermano. Entonces. Eh, no es pregunta, tienes que darte cuenta. Sí, a eso voy. La ley prevé o sea, que tú recibas, todavía tienes 30 días, no sé, en los estados. Okay, de perfecto! Estado, de que tú puedes eh, decir, bueno, yo sí entregué, recibí. Pero este esta anomalía... No está completo. Interno, no está completo. Y meter un, un, una reclamación sí. ante el control interno. Hasta ese momento, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias por el apoyo. Hasta ese momento no liberas de la responsabilidad del tercero. ¿Te puedo participar? Por, por favor. Me voy a poner... Acá. este Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en dos dependencias de gobierno, una federal y una estatal. Sí, señor. Fui jefe del Departamento de Recursos, de Recursos Humanos y en otro fue delegado administrativo. Excelente. Y efectivamente, como le estaba diciendo, estaba ya, eh, bueno, era con AFOR, Comisión Nacional Forestal, y era otra en Secretaría de Gobierno, ya era el jefe de Recursos Humanos. Ok. ¿Qué me pasó a mí cuando se le entregue, que me entregue recepción? Yo tengo que verificar que lo que me están entregando, como muy bien es cierto, están diciendo muchas cosas que por la, por la dependencia a veces son tan grandes te dicen por decir registro público, existe tantas cosas, tendrás que verificarlo o tendrás que secar la acta de recepción del, del administrativo de ahí, que exactamente exista todo eso, porque si no tú eres responsable de ahí, si sí, efectivamente tienes 30 días, pero como lo estás diciendo muy cierto, maestro, está allí este, la responsabilidad, mm, eres responsable, al final de cuentas, así tengamos 30 días, tendrás que ir con el órgano interno de control para denunciar lo que está haciendo falta. Si por... no lo haces dentro del plazo que te están dando, 15 o 30 tú? días, entonces cierres responsable y te van a caer. Entonces, yo te voy a decir uno que me pasó. Hicieron una obra en una... En, aquí, pues yo soy de Michoacán. Hicieron un, un set for, que son lo, los de escuelas de forestal, claro, de forestal, me dejas hablar No, de aguacate, no. Si no me defiendes, cabrón. ¿Sí? Y entonces, este, en la escuela forestal está? hubo una obra que el anterior administrativo pusieron de mala calidad. Tuve que yo hacer, estar el órgano de control interno, la, este, la Auditorio Superior, cada ratito nos mandaban y nos mandaban y nos mandaban que estaba mal, que teníamos que replicar y que yo era responsable. No había más responsable de, oye, pero administrador, lo siento mucho, tú eres responsable. Tú compruébame de que esa obra está bien hecha y dónde, y dónde le aplicaste ese recurso. Documentamela, dame con documentos, dame con, con fotos, dame todo, quién fue el ingeniero quién fue el... y así al, al, al que estaba anteriormente, el administrador que estaba lo mandaban llamar, y vete hasta México, y no te, y no te dicen oye, te vamos a dar para viáticos este, comprar". no, ya nada, te toca ponerle tu bolsillo y mejor ten las cosas bien hechas, guárdalas cinco años allí en, en, en, el, en la caja fuerte de tu casa porque te pueden llegar el último día, te pueden, te pueden decir oye, listo que me entregues la documentación esta visto que no hiciste bien la entrega, de receso, entrega me lo duele y aparte de ahí, otros cinco años vuelven a correr mejor es tener todo bien pero te pueden llegar en cualquier momento y el anterior administrador puede ser que esté libre pero te siguen cargando aquí el payaso perfectamente y es muy valiosa tu aportación y fíjate que te comparto lo siguiente aquí lo que nos aportó Jorge, mis queridos abogadas, abogadas, es que tiene que llevarse a cabo el transcurso del, o, la, o transcurrir el tiempo entre que cause, perdóname entre el que se genere la prescripción o bien la caducidad, porque esas son cuestiones fiscales. Entonces, por eso habla de los cinco años en que te puede cargar el payaso, o a partir de que te revisen, a partir de ahí se renueva el periodo, ¿no? Muy interesante. Pero me, me preguntaban eh, todos ustedes, ahorita que me hacen la mención, y ahorita te respondo, Zayda, si no me equivoco, ahí en el chat, cuando yo recibí, ¿quién firmó los estados financieros? Hay un contador, hay un auditor. Entonces, yo no soy especialista y dijiste algo bien interesante, Jorge. Es que es una dependencia muy grande. Me hiciste recordar, alguna ocasión me invitaron de Liste, allá en Rancho Grande, como le digo yo, la Ciudad de México, en las oficinas centrales, a darles capacitación de esto a función pública. Y también le di capacitación a función pública. No les digo todo lo que me enteré, pero bueno, es otra historia en la cantina. Con la gente de auditoría interna del ISTE, cuando empecé a decirles el control de activos hijos, sobre todo este Jorge, Omar, es un, sector, es, es, una, es un área específica, sobre todo que establece la ley que debe haber un control de activos hijos muy, muy preciso. Entonces, cuando les dije todo eso, me dijeron, pero estás bien borracho, estás bien loco, caro. Dije, ¿por qué? Dice, ¿sabes cuántos pisos tenemos y cuántas camillas y de repente cuando algo sucede, pues que hay urgencia de camillas, las cambiamos de piso, cambiamos de piso esto, bla, bla. y Entonces, ¿estamos seguros que todo está? ¿En qué piso? No sabemos. Y luego dijo alguien, pero no se te olvide que con la, el mantenimiento que tuvimos hace tiempo, tuvimos que llevarnos una parte de los quirófanos a otra unidad y entonces se fueron para allá camillas, mesas, sillas y dicen, sí es cierto y no las han regresado. Entonces, imagínense todo eso que se da. Pues es, es muy común. Yo he visto, insisto, no les voy a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, pero he visto que sacan las máquinas de escribir y nunca las devuelven. Eso sí, las guardan en sus casas por si se las piden, pero, pero no se da. ¿Estamos bien? Ok, Isaira, si no me equivoco la pregunta, ¿y qué sucede si se muere un servidor público? Bueno, debe de haber alguna situación de sustitución de servidor público, porque así como hay director, hay subdirector, ¿no? Entonces, dentro de la ley de responsabilidades eh, de servidores públicos, tendría que haber, ahí sí lo desconozco, ¿cómo es que se asigna? No hay, no hay entrega de recepción, sino una asignación para el nuevo titular, en donde a lo mejor eh, si, si me ayudan ahí los abogados, o y demás, yo diría: pues firmo bajo protesta, decir es verdad, que encontré jodido esto y así lo administro, pero yo no lo, yo no lo tenía, ¿no? Pero, ¿qué pasa si eres como sub, subadministrador, sub, eh, subdirector o demás? Porque tiene que haber un, un responsable, en este caso era el comisario, ¿no? ¿Quién es responsable de llevar a cabo todo el cumplimiento, Saida? Ahí sí te diría que me reservo el derecho de decirte tácitamente. ¿Tiene que haber alguien que lo supla? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene por lo anterior? Que ahí sí desconozco si hay carta entrega-recepción porque alguien se murió. Bueno, corrijo. Creo que la carta entrega-recepción es por la posición que ocupas, no por quién... ¿Por quién suples? Entonces sí, tendría que haber carta entrega-recepción. ¿De acuerdo?